Tras eso, aprendido robando cacao en una finca de esta ciudad, fue apresado Omar Eustate Sosa, residente en el sector Cristo Rey. El propietario de la finca Zacarías Santos asegura, que este logró sustraer más de tres quintales de cacao. Al cuestionar a Sosa, mientras era conducido al Comando Noreste, negó las imputaciones. El hey, mulo, el hey, mulo que lo cogió y yo se lo debo y Eso, lo y vi, y ya. eso era. No se para cagar el cacao que el tío mío me dio, que era prieto, tampoco era cacao bueno, tú ves, porque el cacao yo me lo gané. Pero se dice que usted lo robaste tres mil. ¿Tres mil? De cacao. No. Oh, no. Eso era, era cacao, hasta prieto. Mm. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque fui yo que lo busqué y fui yo que lo tumbé con el tío mío, que era de tío mío, cacao. ¿Pero tú trabajabas ahí en ese tío. Claro, que la finca del de tío mío, de Chepe Miguel. Pero ¿por qué es? no se lo robaste entonces? Ey, que me está acusando. Porque ey, parece que no quiere que yo vaya a fallar. Es por eso. ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre, y la cogió conmigo, y me pone Nico y te deja, ya que hasta me golpean, ve, que me di en punto, ahí tú no estás viendo que te va a estar punto, ahí tú te has penetrado a en bute eso es, pachacándome más vaina. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.